Hola gente hoy vamos a promocionar y criticar constructivamente al canal de un amigo llamado Mazorca5757, vamos a ver unos de sus vídeos. Lamentablemente el clickbait ha evolucionado bastante, y de una forma que no te imaginas, varias personas caen en esos vídeos los cuales dicen mentiras. Así que hoy te vengo a contar mucho sobre eso pero antes te pido que des like y te suscribas para apoyar al pequeño canal así que sin más que decir vamos a comenzar con este vídeo. Todos los vídeos que ves ahí son totalmente falsos y solo son para pedir like y suscripción, como los clickbaiteros. Bueno y hoy te vengo a hablar de eso en unos segundos. Así que comencemos con esto. Bueno en la pantalla está Dark Mark y Biz. Como ven esos sujetos son bastantes mentirosos y solo quieren irte like con sus métodos falsos y con sorteos totalmente falsos. Aparte de eso las miniaturas del canal son totalmente falsas. Ya que ellos lo que hacen para crear estas miniaturas es comprarse la skin para así poder aparentar el título del video. Y en otra ocasión podríamos decir que esas miniaturas también son clickbait. Y ahora hablaremos de los métodos que son las cosas más mentirosas que dice la gente puesto que ellos dos no son los únicos en eso. El método es poner el supuesto código bujeado. Y casi ningún código se puede bujear. Ni siquiera con un mega se bujea. Así que después que hayas puesto el codícito, tienes que enviarle un reporte a IP de que los pavos no te llegaron y en unas supuestas horas los pavos te llegan. Hay varias personas que hicieron ese bug intento de que no les funcionó. Así que eso igual es mentira. Bueno eso ha sido todo por hoy, se despide el pana comando. Espero que el video les guste mucho y suscríbanse y recuerda no confiar en ninguno de esos vídeos. Adiós como podemos ver este es uno de sus videos, yo le calificaría 5 de 10, porque este es su único video loquendo, además que los directos son como medio aburrido, pero si dejara los directos y subiera videos loquendo a diario yo le calificaría 10 de 10, pero bueno adiós no queda más de hablar ya que no sube más videos loquendo.